Dale todo, todo, todo, todo, Dale todo, dale todo, todo, llora dura sensación todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, de de todo, de La bola hace girar más que la tierra. Que inventar, como para ganar tal majestad, ¿Cuál sabiduría, revolución, locura, broca, coche y procura. No hablar ni una pesca, tierra firme conectado con tu palabra. Cuerpo, mente, technology, para avanzar. Mujer Yatusa, Mujer Yatusa, Mujer Yatusa Encomienda celestial, información vibracional Del primitivo manantial, tomando agüitas a los pies del volcán Mujer Yatusa, Mujer Yatusa, Mujer Yatusa, Mujer Yatusa Magna lava que me sana, otro corte mineral del centro de la tierra Tomo mi instinto can, para entrar en sensibilidad máxima Mujer Yatusa, Mujer Yatusa, Mujer Yatusa Mujer tu humanidad humaniza mujer Mujer yadusa, mujer yadusa, mujer yadusa Mujer tu humanidad podría humanizar Mujer yadusa, mujer yadusa, mujer yadusa Mujer yadusa, mujer yadusa, mujer yadusa ya Dale to, to, to, to, to oh, Sentimiento, dale flow Cabra llora en población, Trae dura sensación, sensación cuando tu cuerpo da sabor la de autor, trina de alta graduación, su toto flow, puro uh, flow, flow, flow. flow, flow. Vives y, y, y, y, y, y, y conexión, requisito para bailar la pieza. Se necesita gentileza mínima. Sin torpeza en la persona, delicadeza al actuar. Si usted se quiere aproximar a ese toto viaje multidimensional, fuerza de vida en un sorbo pasional. Mujer Yatusa, mujer Yatusa, mujer Yatusa. Luego vida salir cargadito a luchar. Mujer Yatusa, mujer Yatusa, mujer Yatusa, fuerza de vida en un sorbo pasional. Mujer Yatusa. Mujer, yatusa Luego vida, salir cargadito a luchar Mujer, yatusa, Mujer, yatusa Mujer, ya, Mujer, ya Fuerza de vida en un sorbo pasional Dale todo, todo, to, todo, todo. Sentimiento, dale flor Cabra, llora población Trae dura sensación Cuanto cuerpo da sabor Chocolate de autor pina de alta graduación